I'm not the girl, she's the Escríbanos por WhatsApp ¿Qué colegio tiene corona encendido? San Vicente o Renacimiento Escríbanos por WhatsApp Y nos va a llamar más tarde Los que llamen y no escriban le vamos a regalar una boleta Para que vaya a ver a los gigantes del ICEI este domingo Este lunes El lunes, el este lunes, lunes. lunes 4 Lunes feriado la, la, la situación es la incógnita La preocupación, como quiera llamarse que tengo es que Hipólito considera Que Leonel no puede ser candidato presidencial Para el 2020 Hay ah. otros que dicen que sí Entonces yo pregunto me disculpan, pero no voy a leer toda la nota. Yo más bien pregunto, ¿es la Junta Central Electoral o quién, pero alguien debe aclarar si Fernández puede ser candidato presidencial Sí o no para el 2020, alguien debe hablar. Mira, yo te, te respondo tu pregunta, ni Hipólito ni Leonel son bueno. personas consideradas ni actas para la presidencia, porque hay que estamos No, no, no, no, no no, lo no, lo pero, eh, no, no, en el asunto de este de, de que, de, la junta que, lo que si es permitido Mira que, lo que, que él pasa. participe, la junta no te dijo, entiendo lo que tú, tú quieres de decir. Votos. Tengo que entendido. Si es permitido porque él participó en las primarias abiertas, hay que ver si es permitido que él pueda participar porque ya está solicitando por otros partidos. Oye, lo que dijo, ahí que dijo la junta, métalo preso. La junta, dijo, no. la junta central electoral dijo que es en marzo que va a aclarar si Lionel puede o no pero ah, hay, personas dicen, o sea, hay personas que dicen hay personas que dicen que, sí, o sea, otros, que dicen, otros dicen que no. que dicen que antes que a, que a final de noviembre se va a saber si Lionel puede o no porque, veamos, ¿Cómo la, viene, cosa? la sí, Junta la Central, Junta, el, orga, no el órgano que tiene... Que tiene porque viene el organismo, que, más recuerden bien. Recuerden que hasta el mismo PLD, y Temo lo dijo, viene a hacer una solicitud de, de que la Junta le bloquee la, la, la, la candidatura a Lionel. Porque bueno. según... No entiende. En la nota que tú leíste eso, es, es más la nota, más por el lado, de que supuestamente viene una unión entre el PRM... Y Lionel. Sí, sí, sí. Entonces, nunca en la vida, en la vida usted si va a ver. eso, eso se, Nunca. Si, neto se está rumorando no nunca, eso. No que se se neto se está rumorando no eso. Se, yo aquí, mismo lo voy a decir. Aquí se viene el dólar. Otra oportunidad. Un par de años. No, no. Hombre, yo voy a otras, otra gente no sea el PLD. Me gustaría. Pero yo si, yo si veo a Lionel y a ese grupo de vincho y Roberto Rosario junto con, con el PRM. No, ay, no voy no yo no estoy muy de acuerdo. Y eso fue lo que dijo Maipólito. Que no está muy de acuerdo tampoco. Y dice que no se siente. Con, con Roberto y dice yo no que sé si lo ve Él dice que se iría usted opinará en WhatsApp pero Él dice que usted, se está, iría. usted está de acuerdo con que Leonel o sea, Leonel se une al PRM o sea, cómo va a quedar va a esas son estrategias del PLD para desviar a la gente Lionel, Lionel no lo aceptan el PRM. Luis Abinader tiene Oye, que unos, un, pero, estamos, Vamos a apostar algo entonces tú y yo. Pero que Neto, <risa> hay legisladores. está tan seguro de eso. No, no, estoy vamos tan a algo, yo entonces. lo que no quisiera ya, creerlo. Verdad. Yo no, lo es que es quisiera no quisiera. que creerlo. alguien con dos pesos de juicio. Pero que Hipólito lo no, dijo. No, Hipólito dijo que es posible. Pero si Hipólito dice que no, es posible. No, Hipólito no sabe, dónde está parado. Un expresidente de la República. Sí, Hipólito dice que es posible. Y el líder. no ha ganado más, Hipólito Mejía. Sí, está inteligente. Por loco que es. ¿Qué? No, porque ya la gente no tiene Hipólito. Ah. Entonces la gente quiere un cambio. Por eso yo te digo como que es un cambio. Si Luis Abinader viene y se, y, y se une el con no ese va. grupo de gente de Leonel, imagínate tu bueno, René, ¿qué el el cambio L va a haber? Cuando la mujer no lo quiere a Leonel, lo va a querer otra gente. <risa> Ay. <risa> usted, tiene que, usted tiene que ser lógico. Pero... Óyeme, óyeme, es que no. no que ojalá sea no. Como Tantas veces dices. que Luis Abinader ha perdido. Ya ahora que vamos a ganar, que vamos a ganar a ver, Néstor, ¿por qué tú no tienes ahí para No, ver? No, no, no. Porque imagínate. Si es como él dice. ¿Tú entiendes? Si es no, como porque él dice. un niño de teta, oye, no se puede meter. Lionel está en el peor momento de su carrera y de su vida. Él con ese pataleo intenso que hizo, que no resultó nada, y con toda esa bladera que Lionel va a hablar a las seis, ahí bueno, es eh, eh, huyendo, que Lionel iba a hablar a las siete. Ya Lionel perdió su tiempo. Lionel debió retirarse tranquilo. Sí, dignamente. dignamente. No perder su dignidad y en ningún momento. que se vaya. Dos no. años o tres. Reponer, un partido. ¿verdad? Todo el mundo va. ¡Ah! El líder Leonel, no de Lionel se preparó. Pero le el grupito de ya. ese fue. El grupito de él, ese. Eh. El ah, grupito de ese claro. fue. Yo lo que sé oh. es que yo no Mira, yo lo voy a decir. Roberto Rosario, quejándose de fraude. <risa> <risa> Lo que yo te digo Ay a ti es que, que si el PRM Dios, metes a pata la gente no lo va a apoyar no, igual. No, que da, que da, Ojalá no lo hagas, René, porque la gente lo va a ver así, eh. la gente lo que quiere un loco, cambio. Inmediatamente meten a Leonel y quedaron locos porque él no va a ser subaterno de nadie. Él no va a ser, y que yo voy a ser vicepresidente pues no, él no va a ser, él quiere ser igual que el lápiz o que, que se meten en la cabeza, <risa> que son ellos. No, no, ahí está conmigo, <risa> mira. No, Está con la lapicita a ti te diga algo, eh. No, porque a mí me da cuerda con eso. ¿Tú sabes por qué? Porque ya son... Ellos quieren seguir la vida entera en, con este país, haciendo lo que ellos geriaco. quieren hacer... Pero ellos quieren unirse para, porque el objetivo de ellos es sacar al, a Danilo de poder. Y mete a quién? A Lionel. Porque a Lionel. vez. La, a, no, un, no. Lionel. Óyeme. Lion, mírale el ego a ese señor. Uh -huh. Lionel... Va a decir... Ah, si dale a un consejo a tu, a, tu, a, tu, a tu partido PRMita, entonces. No, que olvido a ver demasiado No, no, dale bien. un consejo, dale un consejo. Que no pueden meterlo, no pueden ni hablar con él. No, ese hombre no, ¿Y si, sáquenlo de acá. Ahora, aquí. y si la gente de PRM se que ¿qué tú se haces? Se mueren, inmediatamente se murió, gana Bacho. <risa> <risa> Bacho va. Claro, gana Bacho, si oh, se go, niega, go, go, Gonzalo. Yo. Pues cierto, Gonzalo está metiendo mucho la parte Hipólito ahí, Poli, todo. No? ese hombre lo agarraron porque no había nadie ese hombre metió la pata y dijo una cosa una declaración no, muñeco exacta. muñeco mira eh, lo que yo veo de Gonzalo es como que cómo se llama esto la marioneta uh -huh. eso se nota eso yo ah, lo veo la pata, no hay una preparación adecuada políticamente hablando para este señor y en lo que conlleva como electo para el próximo presidente, con sus campañas, con su repercusión y todo lo demás, con sus tours todo lo que influye en esta parte para llegar a la presidencia, como bien dice mi compañero le gustó, Génesis. Le gustó el tema a usted de la política, Ernesto, ¿no? No, a se no. tiene. Estamos eh, eso... actos para comentar de todo. Sí. Claro. Sí. Estamos preparados para todo, pero yo lo que le aconsejo al partido de... Eh, ¿Qué dirigente del PRM? Que él yo sé que va a renunciar. Si se, eh, él no va a renunciar nada Ignacio y Coordinador de crecimiento del okay. partido de PRM. Ah, pues, atención. Favor. Conjunto con el coordinador de crecimiento del PRM. No cometan ese error. Prefiero, yo lo yo mejor vean me a mi me, no. me da como tú. Vean a Guillermo Morel. la cuerda que me da. Como no tú lo cometan dice. ese error. Como tú lo me que una confirmación que te llamó ahorita Lionel. Pero sí que lo han dicho legisladores del PRM, eh, que viene esa unión. Bien, para ganar púrgame, el congresista. Atención, Villalona, búscame donde lo han dicho, que se van a unir. se sí. lo han afirmado, búscame. Lo han dicho, lo han dicho en el listín de Lo mismo que quitarle el escudo a la bandera, eso es una estrategia de ellos. Que Lionel se le enseñó se le enseñó. <risa> A ambas esa <la> gente. <risa>